por Cosas de la Vida pues me he dedicado a web No me pone ningún nombre, directamente se cabrea, se enfada y ya está. Ningún nombre, no no, no me pone, no me dice ni de ya ni nada, no. Yo me considero una persona con bastante empatía. Soy una persona extrovertida, sociable, no soy una persona reservada. Cuando me operaron de la vesícula, eso me cambió un poco la vida porque claro, yo a mí me gusta comer de todo, o sea, entonces he tenido que también adecuar una alimentación que ahora no, no lo hago. Disfrutará mucho más del presente que al final Hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Comer a diferentes restaurantes, probar diferentes gastronomías. Tengo una, una lista eh, uh -huh. que he hecho con mi novia también de diferentes restaurantes aquí en la isla y, y categorizado por categoría en plan restaurantes japonés, chinos uh -huh. y como que... He hecho una lista y esa lista se ha vuelto, bueno, larguísima. La Daddy Yankee para mí es el artista del mejor de todos los tiempos, como yo le digo. Soy fan de Bama desde hace poco, desde que vi las películas del Caballero Oscuro. Es una, es una de las pelis que, bueno, son mis favoritas, que me motiva bastante. De hecho, lo tengo, mira, tengo. Cuando entré en Product Hacker, se de desarrollador uh -huh. de Frontend, pero eh, se creó un nuevo rol de grow, y, grow Engineer, que es mi rol actual. Yo lo que me encargo es de hacer experimentos custom, ¿vale?, para diferentes clientes y después de eso ya se pasa a producción y genera unas analíticas y eso después se estudian los resultados para ver si los experimentos son positivos o no. Era un e-commerce en el que tenía que modificar eh, la página de productos. La verdad que llevó bastantes horas de desarrollo, pero el impacto que dio fue muy positivo. Eh, gestionar las tareas a través de una aplicación, por ejemplo, ahora mismo utilizo Todoist. Eh, intentar no hacer multitasking. O sea, intentar que si sí estoy en una tarea y estoy enfocado en una tarea, pues intentar no salirme de ese foco para no perder el contexto. Yo creo que hacer un brief coffee, eh, pero, pero con, con más, más frecuencia. frecuencia, que algún compañero diga, voy a crear este mix eh, para este café y que se quiera meter, no tiene que ser de una hora, puede ser de 15 minutos, media hora, a ver, soy una persona que piensa mucho en el futuro, ¿no? Pero eh, viajaría al pasado, sobre bueno. todo para eso, redimir, redimir de los errores que, que he tenido, sitio donde me gustaría viajar que siempre lo he dicho, es Nueva York y Japón. Nueva York porque, no sé, por las películas que he visto, las series que visto, porque me llama la ciudad. Y Japón por la cultura. Eh, casera, el arroz con carne de mi abuela y el pollo con champiñones de mi madre. Y después lo siguiente, el sushi. De películas, como ya te comenté, pues... de Dark Knight, el caballero oscuro. De serie, Dark, de Netflix. Son muchas series, yo veo muchas series, ¿eh? Y un podcast, eh, Víctor Abarca. Tiene un podcast uh -huh. que se llama Víctor con café, que habla sobre tecnología uh -huh. y está bastante bien. Y un libro, uno que aquí hace poco, eh, Hábitos atómicos. Hombre, me gustaría cenar con Platón, Einstein, yo creo que esos dos me llaman. pero yo en mi infancia, siempre, eh, como jugaba mucho los videojuegos, como que yo quería participar en el desarrollo de los videojuegos. O sea, me, me, senti me sentiría orgulloso, pero al final, mira, no... No fui por ese camino, fui por web, por cosas de la vida, así que nada. Adiós.